Esa tarde que te vi, ya lo pude presentir tu mirada me estaba llamando, el sol tu rostro iluminando No me quiero apresurar, pero te invito a volar Con mis alas yo te puedo acompañar Y bendigo este destino, que me hizo volar contigo yo te sigo Me quedo contigo Recorramos el mundo entero porque de amor ya me muero Si te voy yo te sigo Me escapo contigo Llévame donde quieras y Si te vas sí. yo te sigo